Hola Mion, Castelló no está hecho para bicis, voy a volver a llegar a la universidad. Tranquilo, creo que tengo la solución a tus problemas, aquí tengo la varita agroquizante. <risa> Eduist Castelló es una iniciativa de la Unión Europea para financiar una serie de proyectos en Castellón. Edusi ha invertido un total de 20,2 millones de euros para financiar una gran cantidad de proyectos hasta 2022. <risa> Adiós, Ivita. Te ayuda a bajar del autobús? No, no, si no hace falta, que ahora no me han puesto unas plataformas y voy bien. Ah, no. ¿Sabes qué, dijo Eduzi el año pasado no, un millón y medio de euros a Castellón para reformar aquí el mercado central y encararlo a las pequeñas empresas. Y así son todos productos de aquí, locales. Lo de las paradas del autobús de antes, las plataformas también. Efectivamente. ¡Apa! Pues vamos ahora adentro que tengo que comprar un par de cosas. Son las cuatro. ¿Qué hacemos? Pues yo voy a ir al parque este de La Panderola, que me han dicho que lo no han reformado y... ¿Crees que está bien? Sí. a <risa> no, no, no, si hacer carrera, ¿eh? Venga. Después de todo lo que hemos corrido y ahora esto está en obra. ¿Y yo qué sabía? ¿Pero cómo que yo qué sabía? Cálmate, Dante. ¿Pero cómo que calma? Venimos corriendo desde el caminar, y va esto y no está arreglado. O sé sea que va a de la Eurobarita, pero tranquilos, porque este proyecto y muchos más serán posibles en un futuro gracias a Ruzi. Si nosotros queremos por ahora, No pasa nada. Claro. Chicos, calma, chicos, chicos. Uf. No me gustaría estar ahora mismo en la piel de Bramian. Menos mal que con los fondos FEDER de Europa Transforma Castellón han desarrollado una aplicación de emergencias increíble y además una también muy útil de parkings para encontrar aparcamiento en Castellón.